Voy a empezar con una pregunta básica. ¿Cuánto dura el curso? Bueno, pues dura ocho semanas. El curso está dividido en ocho módulos y vamos a ver un módulo por semana. La idea es que cada viernes por la mañana, hora española, aparecerá el material de un nuevo módulo y ya puedes trabajar con él. Para nosotros es importante seguir este ritmo de un módulo por semana, porque lo más interesante de un curso como este no es escuchar las explicaciones de los profesores, sino la interacción con otros estudiantes interesados en lo mismo que tú. Es interesante, por lo tanto, que todos trabajemos en el mismo módulo a la vez. Pero aparte de eso, no hay horarios. Puedes acceder al curso desde donde quieras y a la hora que quieras. Lo único importante es que cada módulo tendrá actividades obligatorias y tienes que realizarlas en el plazo disponible. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué te vas a encontrar cuando entres a la plataforma? Bueno, pues cada módulo tiene unos vídeos de los profesores con explicaciones que hay que visualizar. También habrá apuntes, eh, material por escrito en formato PDF que desarrolla un poco más lo que contamos en los vídeos. También hay material adicional para aprender algo más. Cada módulo tendrá al menos una actividad obligatoria que hay que realizar si quieres superar el curso. Estas actividades o tareas obligatorias están claramente marcadas. La plataforma Miriada X te mandará automáticamente un certificado de participación del curso cuando finalice, pero ojo, solo en el caso de que haya superado al menos el 75% de las actividades de evaluación obligatorias. Si te interesa obtener este diploma, recuerda que hay que hacer estas actividades en el plazo disponible. Bueno, ¿qué material hay en cada módulo? Pues aparte de los vídeos con las explicaciones de los profesores, los apuntes en PDF, el material para averiguar más, están las actividades de evaluación. Que son de dos tipos. La primera son los cuestionarios. Son test de evaluación que tienen preguntas y múltiples respuestas y tienes que elegir la respuesta que piensas que es la correcta. Estos test de evaluación, estos cuestionarios, se pueden intentar varias veces, pero al final tienes que acertar si quieres que se considere por superado. El segundo tipo de tarea es mucho más interesante para nosotros. Son tareas de evaluación entre pares, también llamadas tareas P2P, peer-to-peer. -peer. En este caso tienes que hacer algo, por ejemplo, ver una presentación en vídeo y opinar sobre ella, proponer alguna idea para un aspecto concreto de una presentación, realizar una diapositiva. Tienes que hacer algo y el resultado tienes que entregarlo en la plataforma y eso es la entrega de la tarea P2P. Pero ahí no acaba el asunto hay una siguiente fase en la que tienes que evaluar el trabajo de varios de tus compañeros. Es decir, entregas primero tu tarea y luego tienes que evaluar el trabajo de dos, tres o cuatro compañeros, que te lo asigna automáticamente la plataforma. Atención, porque una tarea P2P no se considera superada si no haces las dos fases, entregar la tarea primero y evaluar a tus compañeros después. Esta evaluación entre pares, sin intervención del profesor, comprenderás que está motivada... ...porque un curso como estos pues puede tener cientos o miles de estudiantes... ...y es imposible para los profesores corregir todos los trabajos todas las semanas. Pero es que además se aprende muchísimo. Evaluando a los demás se aprende mucho más que escuchando las explicaciones de los profesores. Y quería pedirte algo desde ya mismo. Y es que el esfuerzo que seguro que vas a dedicar a realizar estas tareas... Lo emplees también en evaluar a tus compañeros. Una queja típica de ediciones anteriores de este curso es que algunas evaluaciones pues no tenían criterio o no estaban justificadas de ninguna forma. Eran muy parcas. Alguien se encontraba buen trabajo o simplemente mal y ya está. Así no se aprende. Yo te pediría que ese esfuerzo que vas a dedicar a hacer la tarea lo dediques también a evaluar. Es decir, que evalúes como te gustaría que te evalúen a ti. Estas tareas, que algunas de ellas son obligatorias, necesarias para superar el curso y obtener ese certificado de participación, tienen un plazo de entrega. Esto es importante. La idea es que se pueden hacer desde que empieza cada módulo, el viernes, y hay un plazo de una semana y algún día más, unos nueve días aproximadamente. Eso para hacer las tareas y entregarlas. Y en el caso de las tareas P2P, con evaluación entre pares, vas a tener ...unos días adicionales para realizar esa evaluación. Pero ojo, insisto, es importante respetar los plazos. Estos plazos no se pueden alargar. Ocurra lo que ocurra, es una limitación técnica de la plataforma. Aunque quisiéramos los profesores, no podemos extender estos plazos. Y si se pasa, sin haber entregado una tarea, ya no tiene solución. Recuerda que si quieres el diploma necesitas haber completado el 75% de estas tareas obligatorias. Bueno, pues además de todo esto, tareas que cuentan para la evaluación, para la superación del curso, hemos pensado también en actividades mmm, más informales, opcionales, siempre, en el que en estas usaremos los foros, te pediremos simplemente opinar sobre una presentación, proponer algo, comentar lo que digan los compañeros, ese tipo de cosas. Será algo totalmente opcional e informal. Bueno, con lo que estoy contando... Igual piensas, madre mía, pero cuánto esfuerzo hace falta para completar este curso. Bueno, no te preocupes, nosotros lo hemos calculado en aproximadamente entre dos y dos horas y media cada semana. Ese tiempo se dedica a ver los vídeos, que duran entre 30 y 60 minutos en total, cada semana, y en hacer y evaluar las actividades. Así que el esfuerzo pensamos que no es muy grande. Si puedes sacar este tiempo de dos horas o dos horas y media, como mucho, a la semana, puedes seguir el curso sin ningún problema. Y finalmente, ¿qué ocurre si quieres participar, si quieres opinar sobre algo, hacer preguntas? ...participar activamente en el curso. Bueno, pues tenemos dos herramientas. La primera son los foros. Los foros en los que se pueden poner mensajes... ...y comentar los mensajes de los demás... de tus compañeros o de los profesores... ...están divididos en categorías. Habrá alguna categoría general... ...donde tú puedas poner lo que quieras... ...siempre con unas mínimas normas de educación... ...pero también categorías específicas... ...para los diferentes módulos... ...y las diferentes actividades. Lo que te pedimos en el uso de los foros... ...es simplemente que busques la categoría más adecuada... ...porque si no es un lío terrible... Y está todo mezclado. El segundo tipo de actividad o de herramienta para participar en el curso es la sección de preguntas y respuestas. Esto es muy fácil. Tú planteas una pregunta y alguien te contesta, los profesores o tus compañeros. En este caso lo que te pedimos es que busques previamente si la respuesta a tu pregunta ya está ahí disponible porque alguien lo ha preguntado anteriormente. Bueno, nosotros queremos fomentar el uso de estas herramientas de participación, de los foros y la sección de preguntas y respuestas. Porque pensamos que un curso de este tipo no se podría hacer si no es con la participación y la ayuda de todos. Pero es que además la plataforma va a premiar tu participación. Si te fijas en los mensajes de los foros, en las preguntas y respuestas, hay una pequeña sección para votar. Es igual que el me gusta de Facebook. Tú puedes votar positiva o negativamente un mensaje de alguien... ...porque te parece adecuado, porque la pregunta es muy interesante, porque la respuesta es muy adecuada. Bueno, pues haciendo esto vas a, vas a obtener, por ejemplo, puntos. Puntos que se van acumulando y es lo que la plataforma llama el karma. También puedes obtener medallas. Medallas sociales, por así decirlo. Por ser un buen compañero, por, es decir, que contestas y ayudas a los demás por plantear preguntas interesantes, etcétera. Desgraciadamente no podemos canjearte estos puntos y estas medallas por dinero en metálico, pero va a quedar así reconocida tu participación y tu interés en aprender y en ayudar a los demás. ¿Y qué ocurre si hay un problema técnico? ¿O si no sabes entregar una tarea o cómo se visualizan los vídeos? Es decir, manejar la plataforma. Bueno, pues queríamos decirte algo. Nosotros, los profesores, somos meros usuarios de la plataforma, igual que tú la única diferencia es que nosotros podemos crear antes el material, volcarlo en la plataforma pero somos simples usuarios, es decir, que no podemos modificar la plataforma web ni resolver problemas técnicos para ello tienes que acceder al menú que hay arriba a la derecha que pone soporte allí están preguntas típicas que alguien se ha planteado de cómo se entregan las tareas cómo se pone un mensaje en los foros y también soluciones a los problemas técnicos que puedan surgir y si no encuentras la solución, ahí hay un formulario en el que puedes contactar con el personal de soporte de Miriada X, que ellos lo van a solucionar rápidamente, seguro. Bueno, yo no cuento nada más. Si tienes cualquier duda adicional, ya sabes que tenemos herramientas en la plataforma. Nos vemos en el próximo módulo.